La familia! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, quería contaros que estoy muy contento porque desde ya empiezo a ser artista GR Bass. Para los que no conozcáis la marca, GR Bass es una marca italiana relativamente nueva de hace unos 4 años. Y me han traído este cabezal dual y esta pantalla 4 que empujan muchísimo. Estoy muy contento con el sonido porque es un sonido puro, que no transforma el sonido de mi bajo. Lo que es el bajo Y eso me gusta mucho de los amplis Así que muy contento Nada, quiero agradecer a GRBAS Por darme esta oportunidad Y por la confianza Y también a las personas que lo han hecho posible Así que muchas gracias y un abrazo